Oye, oh, oye, oye, oye, oye, oye, bro, menos de araña. eh Hoy vais a ver tour más grande que se puede hacer en Valencia ahora mismo Sí, probablemente Yo creo que la gente que no conozca Valencia, si viene aquí, posiblemente encuentre todo lo típico de Valencia mm, qué rico, a ver cómo está Everything oh. was Bienvenidos al canal más anabólico, soy Tano Villar Mirad con qué me encuentro, con mi gran amigo Perdaños, wow. Sergio Perdaños, ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, a comer, eh? ¿Cómo vamos a comer? Muchas ganas y muy importante el factor de que ninguno de los dos hemos venido, o sea que pura sorpresa para, para ambos. Hoy vais a ver un Puede ser el tour más grande que se puede hacer en Valencia ahora mismo Sí, probablemente Yo no sé de un mercado más grande Es un mercado que han montado lo loco No hemos entrado ninguno de los dos Pero por lo que nos han contado Hay como 30.000 puestos de comida sí, Todo tipo sí. de comida Entre ellas las más de 100 bueno, sí es Que, que, que sí es que la hemos probado claro. claro, pero yo lo he pensado Ya la hemos probado Pero la volvemos a probar Joder, Hombre. yo la probaría sí sí, sí, sí, sí Yo la reprobaría Creo sí, que sí. sería eh, Yo creo que la gente que no conozca Valencia Si viene aquí Posiblemente encuentre todo lo típico de Valencia Sí, aquí hay de todo ¿no? eh, Vamos para adentro Venga, vamos va, quedaros a que, que vais a flipar. Va. Antes de nada, eh, dejaros caer eh, la suscripción y pasaros por el canal de Twitch de Pelda porque va a estar haciendo directitos. Y ahí lo tenéis. Nada, y su canal de YouTube que también lo tenéis. Venga, que, es que luego Gracias. se lo olvida. Ya, luego sí, la la no, va. Madre mía. no, la gente lo va Ya Ha sido un invitado que le No, no, no. Y <risas> vamos a ello. Estamos inside. Vamos a entrar. En la cueva. Vamos a penetrar en la cueva. Se está volviendo porno, tío. Ambientazo. Sí, sí. Hay que pillar bandejita por lo que veo. ¿Has visto? Sí, hombre. Sí, hay que pillar bandejas. Vas trincando pizza, eh, eh, movidas, y lo vas metiendo encima. Y te vas pillando cositas, ¿sabes? Quedas, a ver, ¿qué hacemos? Eh, porque esto está a reventar de público bastante mayor, por cierto. Parece esto un poco Sí, sí, está eh, es enorme, es <risas> o sea, Hemos venido miércoles con la media también para gestionar... Que haya el menor número de gente posible y aún así está reventado. O sea, sí está a aunque la media sea alta, aquí mucha gente. ¿Muchas haciendo por paradas o okay? qué? Vamos a uno, pillamos a otro ¿Vamos ¿Vamos a... sí Vamos partido ¿sí, a, vamos. De uno, vamos a seguir, ¿no? partido. Partido a partido, partido. partido, partido. Va, vamos. Este puesto se llama Sibarita, ¿vale? Y de momento lo que tienen son. ¿El qué, ¿Perdona? que es un momento muy fan Aquí tenemos uno que son eh, pinchos y tortillas, por lo que si os apetece probar pinchos y tortillas, este Montellito es. Monteito de gambas. El león come gamba. El plato se llama León come gamba. Todo esto es cola. Luego aquí tenemos otro, la bermutería y la bermutería, pues eh, probáis, podéis pillar bermúz, por supuesto. Exacto. La freiduría y ahí ya café. Ahí tienen mierdas de las que te comiste el otro día, eh. Hostia. Aquí tienen matraca. No, eso es un buen zamarro, ¿eh? No, no Parece sí, sí. de temacha, ¿eh? ¿Puede ser? O de pistacho. Uf, pistacho es muy, muy Estas son las es más, Burger de 100. 100. Luego, Asador el Pobre Juan. Asador el Pobre Juan. Aquí lo que tienen es carnaza. Mirad, también puedes pillar un buen troncho. Oye, y unas empanadas, ¿no? Me, Oye, me apetece unas buenas empanadas, empanadas sí, ¿eh? Sería también. Qué buena pinta, ¿no? Cuidado esto, ¿eh? Cuidado la chistorri y patata. El, el desayuno de patica. El, el Desayuno de patica aquí, eh. Veo demasiada comida, ¿es de verdad? Ya, ya, eh. Yo no se, se nos pone costa arriba, eh. Sí, sí yo creo. Que va, se, no. se nos pone. Comerlos costa... no todos se va a complicar. Sí, vamos, vamos a elegir. Haremos lo que podamos. Exacto, exacto. Yo ahí, creo exacto. que lo ideal sería pillar algo que a lo mejor nos llame mucho, mucho la atención o que veamos que tiene una calidad suprema. Sí, o incluso un arroz, ¿eh? El arroz hemos pintado, eh. El, el arroz. Con chistorra <ríe> ahí. Esto se pone ya terreno adulto, eh. Delicioso. Sí. Son pinzas romanas. la ¿qué pizza te apetece? No sé, la margarita. <risa> ¿Sí? Por yo, mí yo viene, ¿eh? Sí, yo bien. siempre pillo margarita. Sí, por eso que si te mola a ti, yo me sí. Soy sí. Vale, vamos. Yo a la gente que siempre nos ve, siempre pillo en los locales una margarita y luego la que más se vende en el local. Yo creo que una margarita Ajá. para... Bueno, tiene margarita todo esto. ¿Tenéis margarita? Sí, la púfala. Ah, la búfala, perfecta. Palante. 9,50. Voy una Nutella, de las aves, que estamos Sí, no sé, estoy entre margarita, margarita y Nutella. No, sí, sí, sí, sí, una, una, una de las la dos otra. tiene que entrar. Y si la podemos compartir sin tener que... que les armos. ¿Sabes Sí. Bueno, está mucho más, ¿eh? no estamos igual. Ya lo tenemos. Vamos para allá. Tiene buena pinta y por lo que estoy viendo, voy a hacer una predicción voy a tirar un triple. A lo mejor quedo como un parguela, bueno, como es que YouTube, luego lo puedo cortar. Va a ser la masa rollo mega, mega crujiente. Sí, ¿no? Mega aireada y crujiente. ¿Tú crees? Sí, creo que sí. Mega crujiente. Es muy frágil, eh, el borde. Pues vamos a ver qué pasa. No, porque es, veamos, es algo centros, que suele pasar. Una, el efecto una de una cámara al final puede influir en eso. Va muy bien, si le dices. Le pone gustar y luego la pizza no sabía. Se verá buenísimo. Vale. Vale, ya estamos aquí. Tenemos la pizzita. Aquí está, la pinza. Yo creo que va a estar crujiendo. Dice que se ve la filla apetitosa. ¿Apetitosa se ve? Sí. Oye, oh, oh, oye, oye, oye, oye, oye, bro, la telaraña, ¿eh? La señora en plan... ¡Esa <risa> pinza! Joder, tío, me sabes de pedido esta. Bueno, vamos a ello. Buah, no sé qué te parecerá, pero este estilo de masa cada vez me gusta más, tío. Le meten como esa, ese molino, ese molino de trigo, y está muy buena, tío. Y va a caballo entre, entre una napolitana y una romana en Tiene su parte blandita, pero al final. Totalmente. 9,50. ¿Lo pagarías? No. Este también es verdad que una pizza más bonita, ¿no? Grande. Por 9.50 una margarita te la puedes encontrar fácil, ¿eh? Y por 6. Que como no la pago yo, no me duele tanto para pensarlo. Lo veo el precio un pelín un pelín más elevado de lo que toca. Yo a lo mejor te estaría pagando. 7 y algo 8. Es que eso está potente, ¿eh? Algo cara, pero. Pero bueno, está disfrutando así te dejo el trozo con No, sí, hombre. Ya me quedo en esta esquinita. Pensé si es compañerismo, pero en verdad simplemente quiere que eh, coma yo más calorías que él, que se vaya con la digestión tranquilita. Yo también lo he hecho, ¿eh? Y comí con sí. un amigo, vamos a probar burgués. Y las parto por la mitad, pero mi mitad es un 35% y ha sido un 65% para yo irme de puta madre en plan lleno sí, y el que se vaya muerto. jodido. <risa> bueno, ahora veis si nos teníamos jodidos o no. Siguiente puesto. Por decisión unánime, nos tenemos que enchufar una Smash Bros, sí, ya y, luego, y luego probablemente sí. nos vamos por delante de una sí, empanada. Una empanada, sí. Una sí, sí, me gusta. Culo, una, una, una empanada ¿sí? vía anal nos apetece. Mira, ah. le toca a Super Smash Bros. Solo tienen una en carta, ¿eh? Nueve pavos. Oye, queríamos probar eh, la obra de arte de que hacéis aquí. A Perfecto. ver qué tal está. Bueno, este es un nuevo proyecto de Hunter. Son las hamburguesas tipo Smash, ¿vale? Y bueno, encantado de que venga a vamos a querer? Ya, una esa pregunta tío, Ya, esa pregunta nos... Una, una Una, sí. una, muy una ¿no? y nos la vamos a comer tranquilos sí. Hemos decidido, hemos hecho la técnica De ya que estamos esperando Pillamos en otro sitio Y sí, lo vamos tipos. y lo vemos todo junto Así que sí, vamos a pillar a en panaditas Mira, sí, sí, sí, aquí hay, mucha, hay, hay buena demanda. Hay buena demanda de empanadas. El pobre Juan. no será tan pobre. pobre. Ah, son tres pavetes las empanadas. Está bien. No está mal. Bueno. ¿Qué opinan los argentinos? ¿Qué opinan los argentinos? Ahora mismo los argentinos eh, quieren, quieren pegar a este vídeo. Ah, hombre, sí, porque... okay. Ah, una empanada a 50 pesos y ya está. 50 pesos una empanada. <risa> <risa> ya tengo el curso. Ya ves. Me gustaría <risa> pobre Juan. Eh, carne picada con chorizo criollo. Uff. En nombre de Uff. Eso, ¿no? Eso lo bien? saben están pequeñitos. ¿Por qué? ¿No hay por qué? No sé, vamos a pillar un par para probarlas ¿Qué me dices? Sí, ¿no? La de pobre Juan Sí, pobre Juan, de de no ¿De ¿De ¿De Juan? Sí, pobre Juan Y una típica Quiero una que sea muy típica argentina ah, Y un alfajor de, de arcoiris ah, ah, El de está está color, bien, ¿qué, de es color? ¿Qué color? El color rojo, ¿eh? Muy bien Rojito sentir España Llegó el momento Burger primero Para que no se enfríe en exceso Ahí está La más Por favor, sírvete Oklahoma ahí la fuma está ahí. La fuma está ahí, bien de cebollita. Oh, Ayer no me acuerdo wow. la colación, pero mi impresión duda, eh. Wow. Mira lo que hacen con esta es más, por favor. Guau. Wow. Mm. Oh. Oh. No quiero parar de morder, tío. No quiero soltarla. Está diferente sí. de cuando la plomamos. Sí. ¿Verdad? No es una más tan gorda como la de aquella. Es mucho es una más fina. Uh -huh. mm. La salsa. Me encanta. Me la pone un poquito morcillona. Eh. Sabe bueno. Se me han caído los huevos al suelo. Ellos iban a hacer unas más gorditas y ahora la han aplastado más. Uh -huh. Yo imagino que dependerá del parrillero. Esto sí que es un puesto recomendable de cara a que. Es algo bastante exclusivo, o sea, es una Oklahoma State por nueve y It's okay, it's okay. Empanadinches. Continuamos, las bueno, empanadinches. No cuál es cuál. Yo tampoco, ay, lo pone ahí. Tu camana. Tu camana, hostia, verdad, lo pone. Y pobre Juan. Yo le he dicho la, las más típicas. Eh, elige tú, cuál te apetece. Eh, Esta está más tostadita, eh. Mm, soy un fucking adicto de las empanadillas. Es que es una locura. Me considero que. me, la me las típicas de pisto y eh, eh. Pa, pa, pa, pa, pa. todos los días me tenía que comprar una empanadilla de pisto. Sí. se esa cultura a mí me metí un poco de madre. También me encantaban y me compraba en el horno y yo decía. A mí me encanta. ¡Aquí sí, buenas, tío! <risa> ¿La de Tito Juan? La de Tito Juan. La wow. picada y chorizo criollo. Chorizo portuguano, que es tu favorito. Mm -hmm. Tres ombretes? Se los tiro a la cara, me gusta. Tiene mucha potencia de sabor. Tucumana. ¿Tucumana que está? Hostia, no sé cómo lleva esta en realidad. Tengo wow. pero parece que lleva huevo duro. a ¿Sí? Ah, esto me suena, huevo duro, carne, parece que lleva también... Sí, tiernos, ¿no? Uh -huh. Pimiento y poco más, intuyo, especias. Especias tucumanas. Son las típicas especias tucumanas. Las especias tucumanas sí. ¿Quién no conoce las especias no tucumanas? tucumanas? Ah, por favor, ¿eh? Por por familiar, por favor. gente. Mm. Un poco frío ello. Para mí son como, como adictivas, tío. Creo que por potencia de sabor hemos ido mal. Esta tenía un poquito más de potencia de sabor, pero esta, esta creo que realmente me gustaba más. Toca no, no chimichurri, ¿verdad? Era como. Sí. Más juguetona. Sí, más juguetona. Sí, sí un, un poco era más. Una dirección de intensidad de sabor y esta tenía como más matices. Me ha gustado me mucho. Me gusta más. Sí, sí. Tucumana on point. Hemos probado dos y ahora toca probar el alfajor loco. Me encanta, ¿eh? Qué barbaridad, el alfajor que se <risas> el monstruo de las galletas. Necesito que le des tú el bocado. Sí, oh, no, bueno, Pártelo, pártelo, a ver cómo se ve. ¿Qué lleva dentro? Ay. Sí. Ah, dulce de leche, claro. No, el alfajor típico argentino. Una tierra de monstruos de las galletas. Vas. Una tierra para plantar. Oye, todo esto, dulce, porque, porque sí, luego seguimos consolados. Sí, sí, exacto. Sí, no hay problema. Y lo voy a jugar por la cara, o sea de leche por la cara. Te tumba el alfajor, eh. Menuda pasta, eh. Sí, menuda pasta. ¿Te estás dando cuenta que Hostia. en cualquier momento podemos morir porque no tenemos líquido por aquí? No, no, sí, sí, eh, total. Redenso, ¿eh? Es como un mazapán con dos kilos de, de, de, de leche. de leche. Se evapora, fuera se hace y desaparece. No, tengo, no he comido alfajores en mi vida, solo una vez probando comida chilena. ¿Es normal que el alfajor se deshaga? ¿Estás diciendo y posicionándote que el alfajor es chileno? ¡Corre, no mires atrás! No sé si es chileno o argentino. Creo que argentino, pero… yo. No, es que, que, que otro el día escuché, además, que el dulce de leche no era argentino, era uruguayo. No lo sé, no quiero entrar en ese tema. Sí, sí, esta parte. No quiero entrar, no <risa> quiero entrar. Dulce de leche argentino o uruguayo, alfajor chileno o argentino. Esa, esa duda sí que me gustaría resolverla. Sí, chileno, de yo eh, fui a probar comida chilena, está y el vídeo en el alfajor. canal, y me enclavé un alfajor entre el pecho de espalda con chocolate que tiraba para atrás. Y muy o sea, bueno, ¿eh? Muy bueno. Hostia, no me lo esperaba, de comida chilena verdad. Vale, seguimos para bingo, ¿no? Venga, vamos a tomar puestos No quería ser yo quien abriese este cajón Pero a mí los pinchos, tío... ¿Ya? No, no, no le yo no le tengo... Yo no le pido el gusto al pincho La peña es como, wow, el pincho me encanta, me flipa, tal ¿Sí? Mira el pincho, tío… Prefiero una pinche un romobresa. Totalmente, tío. Quiero refiero un bocata y parecido por la mitad. es Una rodaja de pan con Totalmente, tío. Franco. Menos mal que he encontrado a, a un compañero que opine claro, igual. Nos van a joder en el norte. no sí En el norte ahora… Con la religión de Valencia, nos a esmosar y… Exacto, <ríe> exacto. Es ¿no? total, total, eso? otra pasta. ¿No recomiendas? <tú> Hombre, pero todos… <tú> no ver, quiero salir a ambulancia. Mis Mira. favoritos, solomillo, el de jamón de pan. ¿Esto de cabra o el de Mientras esperamos al de jamoncito, vamos a pillar unos cuantos baos en bao pan. ¿De qué es el bao del mes? Desde el de cordero, pues, el de cordero y el de la gata. O sea, ¿tú te has, has probado todos los baos pan? Sí, aquí lo has probado todos. O sea, que seas cabrón. El gamba ¿no? no, no, me parece. Espectacular, ¿no? ¿no? Sí. No vas a probar ah. no, eso no, es Vaya, por Dios. Me toca venir otro día a probar el de crujiente de gamba que pone próximamente. Ahí vamos. Están los pan bao que, curiosamente, está el pan helado, tío. El pan está frío. Está pingu. Está un poco pingu, ¿eh? <risa> este es el del mes, del mes, ¿vale? Carne de cordero, Carne de corderito, patatas paja, como las que te haces en casa, y una mayonesa, ¿no? Mmm. Potente, Aunque el pan esté frío, por lo que está en el espíritu, no… no, no sé se nota, no se nota frío. ¿Eh? Está bueno, eh. Me ha gustado el, el acidez que tiene, pero no sé por qué creo que el de pato hoisin me va a gustar más. Tío. Sí, el de pato hoisin es la polla. ¿no? Tú lo has probado, ¿no? Ya? Sí. Basta las tejas. Sí, sí, este tiene pato a rebosar. Oh, me gusta mucho que tenga mucho patito. Mmm. Ay, qué bueno el patete. Mmm. Ah. El pato loco está espectacular, espectacular. Mira, el de Tendendochi la salsa Hoisin y el Kimchi probablemente... Es dios. se podría correr en mi cara y escribir. El de Hoisin eclipsa el del mes de calle. Sí, sí, es muy bueno. Y cuando pruebes el de Gambas y el de Sepia, gente, si venís y si lo tienen ya disponible, mi recomendación, sin haberlo probado como está ahora a día de hoy, el de Gambas y el de Sepia. Que A priori dices, va, ¿cómo me voy a pedir un bao de pescado? Pero el yeah. yo de pato. Cáete la boca. Te relajas un poco. Y aún así me han dicho que el de Bull pork es el que más venden. Pero de verdad, el de Gambas y el de Sepia son los no. mejores. Sí que es cierto que yo no me lo pediría, es que. No, no, yo... a priori no, pero no sé Hombre, ahora así... diciéndomelo tú voy y lo saben no, hasta pequeño. No, no, meten una. Te meten una hostia en el paladar que tienes dioso. Qué bueno. Ahora sí. Ahora sí. El solomillito. El. bueno. Solomillo y. Y fue. Y cebolla caramelizada. Y, cebolla caramelizada. Sí, y aceitito de oliva. Va a como la madre que me parió. Mm, eh. Qué rico. A ver cómo está. Mm. Bueno, me bueno, gusta a favor que el cholomillo no queda chigloso. Sí, que se bola. Le echo en falta porque está rica la cebollita caramelizada. Me gustaría llevar un poquito más. parte de la piara, ¿eh? Y <risa> sí, voy a decir, esto no me sabes cuaja, Me sale al tapa negra un pintor son esas croquetas, ¿eh? Eso sí, lo único que más para esas croquetas, que tienen muy buenas pintas de fuera, es lo de trufa ¿eh? de trufa de raya trufa. Solo vas a ver la trufa oh, eh. Voy a ir sin ilusiones Estoy pues sin expectativas Voy a coger otra Sí, si que la vea la gente y en el directo. Pues está súper cremosa, se deshacen. Man, se, se, se, van. se deshacen. Van crazy. Oh. Mm. Desde la croqueta que.. Mm. No, no, voy mm. a Se han pasado, son líquidas. Me gusta mucho más el montadito. Está súper dominante, o sea, es brutal. Está muy buena esta, eh. Va, ah, muy buena la cruquetita. No, está guay y se nota, te lo han dicho. Caseras. Si le tengo que poner un pero, es que está demasiado, incluso demasiado jugosa. Está súper líquida y me gusta de hecho, que cines, un poco que mordida. Así, te dicen. El, te hacen y te dicen, de la, boca boca entera, en la correcto. correcto, esto es un buen troncho. Aquí esto es de la boca. debería ser sugerencia de consumo, sí. Hemos pensado que estaría bien probar un arrocito de paella valenciana, ya que estamos aquí en la terreta y para todos aquellos que os apetezca probarlo, pues podéis pillarla. Así que va a ser una ración de paella valenciana, puede ser. Sí. ¿Ración pequeñita o grande? La pequeña. La pequeña. Sí, estamos a dieta, la pequeña. Llevo como 5 minutos hablando sin grabar. Menos mal que esta pela. ¿Están hablando así, Dionas? Es que en plan esquizofrénico, está practicando, ¿sabes? En plan. Cierto, vais a ver también cómo es la paña valenciana y no la mierda que te hace. Carro con cosas. Eso. Ha salido el cocinero de los públicos y resulta que. Que nada, reconoció a Tano eh, en los vídeos de México, porque él es mexicano. O sea, que la paella valenciana nos la ha hecho un mexicano y encima ha dicho que en Tijuana, donde estuvo Tano, se dice que hay comida china. O sea, el tío diciendo que en Tijuana no hay comida mexicana, porque dice Exacto. que la es la china, cuando él nos acaba de hacer una paella valenciana. No tiene Me encanta, nada, o sea. Me encanta el surrealismo de este mercado, ¿eh? No ¿Puedes? Nada, nada. ¿Puedes creer que el premio a la mejor paella del mundo lo tienen dos mexicanos? ¿En serio? Actual. ¿Qué va? Y el segundo un alemán ¿En serio? Ah, te lo prometo Ración de paella valenciana que no pinta mal El aroma no me incompece, tío, huele huélela Que no huele la paella sí, de tu madre No, no huele No, pues a la que se hacen en casa la sí. Que están sí, exacto Cuando eres... Ya, cuando, sí cuando Tienes has nacido muy interiorizado el olor de la paella Totalmente O sea, sabes una paella? En el, cuando se está elaborando Cuando se está cocinando la carne no, no, Esto puede, puede saber de... diferente una de otra Pero partimos de la base de que tiene que oler a paella ¿Y esta no huele a paella? No Quiero probarla con tenedor de... Madera. Tiene de madera que eso va, en... eso va a entorpecer las pérdidas gastronómicas, pero, desde luego. Voy a intentar no tocarlo mucho con la lengua. Me ha quedado huele, eh, el fernudo de gato. Una pena. Sí, son las pequeñas paellas que se hacen en grandes cantidades y que te sirven en el comedor de palencia. La paella valenciana te la tengo que hacer en el juguario de la teva madre Valencián. A la va casa. Y ya está. No, ahora valenciano mi puta vida es de bachiller. <risa> Creo que le falta como todo, ¿no? Que falta, como le falta, le falta Le falta corazón. Pa no. Tapas, ok. Para ella. Paella para Paella eh. estudiar. Vamos a terminar ahora la cosa. Con un poco de dulce, un poquito de dulce. Sí, ¿no? yo no soy de postre. No no, sé una dona capona. Una donita. Una donita apetece, eh. Ahí está. Se ve bien la doneta, eh. Cimbelía. Una buena cimbeleta. Cimbrel, cimbrel. Un buen cimbrel. Me apetece, cimbrel. a mitad de tarde. Estoy por meterme un monster y me entrenar, <risa> O sea, de verdad estoy que me caigo al suelo. Yo creo que esto ya nos va a terminar de reventar Sí, que es verdad la... eh, Mucho, no, pocas veces es el mercado, ¿eh? Cuatro sí Cuatro paraetas sí. sí, sí, sí Hay cuatro paraetas Sí, sí, sí Veníamos con... No, por el nuevo mercado, el nuevo mercado, no que qué El dron y los planos en cero Enorme, cuantísimo no. <risa> no. No, no, no, Es, no, bueno, hay, es hay, hay... Cualquiera hay que haya estado en algún mercado así grande de cualquier ciudad Sí, sí que es cierto Hay costos unos grandes Sí, sí que es cierto los... Sí que es cierto Yo iba con las expectativas también como Pelda Que lo hemos comentado antes Buah, tío, súper grande tal El mercadete tal y cual Nos hemos reventado el mercado es que que hay poco más Alguien que viene de fuera puede estar muy guay. Y a mí no me he descubierto nada así. Papá lo conocía, la burger de Hamer la conocía, las más, la pizza estaba bien, pero joder, es que muchos me de pizza. La paella la ha he hecho mexicano. <risa> no sí, es como sí, no es, es simplemente nuestra no está normal, Sí, sí. Como rollo... Regiré, por ejemplo, al, al Mercabañal por la localización. Por la playita. El ambiente y la playita, sí. sí. O sea, a elegir un mercado, esto no me parece un mercado. Tan grandioso como ¿no? para decir, no, vengo aquí porque hay mucha variedad. Hay no, variedad no me ha parecido. Sí, a mí pero un Ojo, verdad. tú y yo no bebemos prácticamente. Bueno, yo, yo, yo no bebo alcohol y tú bebes muy poquito alcohol. Claro. Esa, ahí no podemos entrar. Sí. A lo mejor a la gente que le gusta el pim-pam, truco-truco. Pim-pam, truco-truco. Pues se pone aquí en el al revés. Vamos a las va. La sí, hojilla está por la cara, eh Hostia No pasa, eh es que El bocadillo en la silla que me hacía cuando mi madre no miraba <risa> Estoy llorando, eh Madre mía, pero esto no sabe rentable Por 5 euros, le han metido 9 botes de hojilla, loco Le <risa> lo han metido Le han metido, tío, el dolor entero en la silla. Talía se ha besado sin pistachos <risa> No tiene sentido eh, Solo para los valientes, eh mm. Madre mía aquí el vídeo de hoy, chute de eh, a seguir, chicos, si habéis llegado hasta aquí y no habéis dado un like y os habéis dejado caer por el canal de Pelda, por favor, esperadle un ojo, es una máquina, os vais a reír mucho, yo millones de gracias por dejar de caer, agradecido por estar en tu canal, un gustazo, espero que se vuelva a repetir, nos volveremos a, a ver por aquí, y tenemos un viaje en nada, nada, besos y abrazos y nos vemos en el siguiente vídeo, que te va a encantar, ya verás, hasta luego, un placer, como te mi madre. Sí, bueno, igual.